Muchísimas gracias Carolina Hoy quiero compartir eh, Un tema delicado Con relación a nuestra economía Y es el tema De la economía de servicio O, o economía de burbujas Como se le llama A la industria sin chimenea al turismo Porque No solamente hay que tener buenas condiciones Aquí de servicio De calidad Sino también que los acontecimientos mundiales tienen que estar acorde con todo lo que es el entramado del desarrollo de esta pujante empresa. Por ejemplo, el solo hecho de la presencia del coronavirus en China ha generado que las empresas del área del turismo y del área del transporte pierdan por cientos en sus acciones. Y pierdan también eh, capital en sus, en sus acciones. Y no solamente la empresa de, de viajes, sino también otras empresas colaterales que viven de todo este entramado de la movilidad humana. Las vacaciones... ...se ven afectadas... ...los viajes... ...se ven afectados... ...las interacciones entre las naciones... ...se ven afectadas... ...el desarrollo... ...académico también se ve afectado... ...porque... ...hay mucho intercambio de personal... ...académico y científico... ...entre diferentes naciones... ...en fin... ...la vida cotidiana... ...se ve afectada... ...y esto ha provocado también que el precio del barril del petróleo disminuya en un 3% y puede ser que continúe ese proceso de disminución a raíz de la presencia del coronavirus en China. ¿Por qué? Porque la industria aérea consume... Eh, Muchos derivados del petróleo La industria del transporte terrestre también Y todo se relaciona y se ve afectado Ya el virus, el coronavirus ha salido de China Ya tenemos puertos tan importantes como Taiwán Que es uno de los principales puertos del mundo de carga y de pasajeros que también está afectado Japón también se han detectado casos en Francia se han detectado casos en la India en Sudáfrica y casos también en Estados Unidos todo esto trae como consecuencia grandes inversiones en desplegar un protocolo de manejo de transporte, tanto de personal como de mercancía. Nosotros, que somos un país insular, somos una isla en el Caribe, que tenemos relaciones con la mayoría de los países del mundo y que nos usan como puerto de transbordo para llegar a otras naciones también. Y donde nuestro eje fundamental de generación de empleos y de adquisición de divisa extranjera es el turismo pues también eh, pueda ser que se vea afectado, ojalá que no no quisiera ni remotamente pensar pero un caso de coronavirus que pueda llegar a República Dominicana y que no sea bien manejado inmediatamente traerá una reacción en cadena y ¿Podría obstaculizar el desarrollo sostenido que hemos tenido en la industria del turismo? Mira, Fulvio, hay una preocupación a nivel mundial con este tema y cómo podría haberse afectado... Eh, el turismo en los diferentes países ya como bien citaste el cierre de fronteras todo lo que conlleva y todo lo que moviliza el hecho de que la gente se mueva de un país a otro por ejemplo en el caso de China que sabemos que en este eh, a finales de enero febrero es que se celebra la mayor fiesta de ese el país año eh, sí el año lunar me parece el que es lunar. que se llama eh, o sea Cerrar una ciudad de 20 millones de gente Tres lo, ciudades sí, y tener eh, la paralización de otras que no están cerradas, pero que la gente se limita a salir. Sí. Pero aún así, también, o sea, los ciudadanos que van a, a salir fuera del país, me imagino que no lo van a hacer o que se quedarán allá en cuarentena o buscando la forma de que esto no se propague. Hay personas que plantean el hecho de que no se reciban turistas chinos, de que esta gente, que donde se entiende que nació el virus, de alguna forma queden aisladas. Habría que evaluar qué tanto bueno, podría afectar. El, el turismo ¿cómo? chino aquí es sumamente pequeño, es insignificante en, co eh, en comparación con la mayoría del turismo que viene a República Dominicana, que es canadiense, norteamericano sí. y, y europeo y ahora también latinoamericano. Eh, eso no sería tanto la, la preocupación Pero las relaciones sí, sí hay que manejarlas sí, eh, eh, Las relaciones hay que manejarlas lo, lo grave es que La economía de burbuja Por un hecho que se dé en el mundo Puede eh, ser afectada Por eso se llama de burbuja Cualquier cosa que se dé en el mundo Puede afectar la, la, la, la industria del turismo Y nosotros Como nuestra, uno de los pilares de nuestra economía es el turismo ahí está la gran importancia de desarrollar diferentes eh, bases, es como no poner todos los huevos en un solo nido, desarrollar diferentes segmentos que generen riqueza, que generen empleos, que generen eh, recursos, divisas extranjeras no solo el turismo ya tenemos el turismo, ok, pero Debemos desde ya, el ministro de turista, de, de, de, el ministerio de turismo, debe desde ya desplegar un protocolo de protección a este segmento tan delicado. y unirse también a la parte de salud pública, a la parte de epidemiología, a la parte de la OEPS y unirse entre todos y tener las herramientas bien aceitadas para responder antes, durante y después. ¿Por qué? Porque nosotros no solo, no solo somos nosotros que estamos en la industria del turismo, nosotros tenemos otros países que se van a agarrar de cualquier cosa para perjudicar la industria del turismo dominicana. No importa, es una competencia desleal, es una competencia vampiresca, es una competencia a veces... Eh, eh, eh, egoísta Y se adhieren a cualquier cosa Con tal De ellos conquistar Parte del turista que viene A nuestras playas, a nuestras tierras A ver nuestra gente Y conquistarlo para ellos pero solo recuerda lo que pasó con las muertes de turistas, sí. cómo se escandalizó este tema y cómo hubo, nos afectó. Hubo un mucho. manejo muy mal. El año pasado tuvimos una reducción de 4.6% sí. en la industria del turismo. Ya se viene recuperando con fortaleza y qué bueno que así sea. Es por eso que ante este problema mundial que ya se está convirtiendo en un asunto mundial afecta el precio del petróleo afecta a acciones de grandes empresas también y por ende a la industria del turismo porque la gente se abstiene de viajar se, se restringe a vacacionar o a hacer otras cosas si no es totalmente necesario, gracias a Dios no tenemos casos pero tenemos que poner nuestras barbas en remojo activar las antenas y estar, como dicen los tigres, con la pampara prendida con esto, educar bien a la población. El Ministerio de Turismo tiene que estar atento y desde ya solicitar a lo que es el Ministerio de Salud que se hagan emplazamientos en lugares cercanos al aeropuerto y dentro del aeropuerto para tomar todas las medidas que sean necesarias para tratar de mantener eh, limpio lo que es el territorio dominicano. Eh, eh, Fulvio, una pregunta. Los países, por ejemplo, ¿qué mecanismo, no sé si, si tienen esa información, de los mecanismos que están utilizando para poder identificar el virus a la hora de la llegada de la Hay pandemia? un lector, sí. hay sí. lectores en, en los aeropuertos que por la temperatura inmediatamente te aíslan te ponen esto, por ejemplo sí. vi una imagen Pero, sí. que te ponen el aparato aquí en la frente Pero me en una dicen parte del que cuerpo el virus incuba sí. ¿Eh? entonces es posible sí. que la persona cuando pase por ese lector no tenga el proceso febril hay, o sea, no tenga hay, hay una serie y de, y entonces... de sintomatología que durante el proceso de vuelo como son tantas horas sí. se pueden manifestar y están teniendo controles sí. antes durante y después es decir en el aeropuerto de abordar sí. donde tú abordas, van monitoreando Totalmente la temperatura de los pasajeros delante del aeropuerto en muchísimos lugares que tú vas caminando y dentro cuando tú vas a abordar ya también viene el lector y Ahora, durante tú vas en el avión están también visualizando a los pasajeros. Pero la pregunta es, ¿tenemos nosotros aquí la tecnología para poder identificar esos casos en el caso de que hayan ingresado ya al país? No, no, no. Es no, lo que no. le estoy diciendo. O sea, no la bueno, tenemos. Mira, Jugamos con eso. La... China, señores. ¿Cuántos muertos van ya? No, no tuve la oportunidad 106 de 106 muertos. Imagínense ustedes. Y más de 4.000 infectados. Van más de 100 muertos en apenas una semanas y tanto. ¿Qué será en la República Dominicana, señores? No podemos jugar con eso. No podemos. Y si tenemos que cerrar momentáneamente los aeropuertos para algunas eh, regiones del país, hay que hacerlo.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 a la industria del turismo. Tú tienes que tener mucho cuidado. Administrarla siendo profesional, porque hay protocolos para cada caso. Sí, pero primero. Y aquí sí existe la tecnología. Tú te imaginas, está bien, pero tú te imaginas aquí una epidemia como esa en la República Dominicana. Ahí, óyeme, el turista que este se va y tendríamos que pasar años para que vuelvan a tomar la confianza Aquí sí hay tecnología. Es mejor Mantener eso fuera Bueno, es que eso es parte del protocolo eh, Wagner, es sí, una es cadena no. De acciones que se tienen que hacer Aquí hay tecnología Y hay muy buenos epidemiólogos